Vamos a Configuración Sibulán. Entramos al primer canal de la red de 2.4. Cambiamos el nombre en el primer campo y la contraseña en el último. No se olvide de darle a Aplicar para que se reflejen los cambios. Haga lo mismo si lo desea con la primera red Wi-Fi 5, aplique cambios y si es tan amable. Déjeme un me gusta. Muchas gracias.